Hola David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy ah, bien. Todavía no te oigo, ¿eh? Mira a ver tu audio. Ah, estás conectando al audio. Muy bien. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? Ahora te escucho. Yo también, perfecto. Muy bien. Hoy sí llegué a la hora, no se me olvidó. <ríe> Yo me pongo sí. una, una... un recordatorio en el, en el móvil para recordármelo. Sí. Saludos sí, sí, sí, a Denis, a Alexis y a Pili. Eh, Buenas, ¿se me oye? Sí, sí les a voy. Alexis. Sí. Buenas. Eh, Sí, yo soy Sue. Perfecto. Yo, yo no tengo webcam. Ok, no pasa nada. Yo he visto tu foto en la en tu perfil de Facebook. Ah, vale. Sé que solo tienes una cabeza y dos ojos. Exacto. Hemos <risa> <risa> quedado right. ahora de los aplausos. Pili, <risa> ¿cómo right. estás, cariño? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí aguantando como la semana pasada. Y hoy he leído que igual seguimos hasta el 10 de mayo con la con esto de la, del confinamiento. Sí. Bueno. bueno, yo creo que dentro de todo esta es la mejor, digamos, solución mientras no se consiga una vacuna, ¿no? O sea, sí. uno lee tantas cosas, también se habla de que es en inglés es Big Oaks. Bueno. Ah es discutible, ¿no? O sea, tanta es Sí, sí, sí. Mucha especulación por todos lados, ¿no? Sí. O sea, medias verdades, medias mentiras, o sea, muchas cosas, ¿no? Uf, hay seis personas en la en la sala de espera. Tengo la impresión de que hoy va a ser bastante llena la cosa. Esperemos. Vamos a ver. Hola, Leonardo. A ver. Vamos a ver. Uy, no, somos seis personas en total en la sala. Ahí está. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas. Saludos, Leonardo. Dennis, Saludos. ¿tienes, tienes tu micrófono eh, mutado. Si quieres saludar también, ¿cómo estás? Ah, okay. Denis. Si mueves el ratón por la pantalla, verás abajo de todo una línea de iconos y la de la izquierda del todo eh, es el icono del micrófono. Clicas ahí para poder hablar. ¡Denis! Oh, estamos, estamos grabando ya. Se ve que es automático el empezar a grabar. Ah, parece. Bueno, buenísimo. Lo he configurado hoy para que se guarde automáticamente en el, en el computador, porque la semana pasada perdí una de las partes. Hicimos tres partes y la tercera parte lo perdí. Y también en uno de los grupos de estudio para los puntos de contacto se perdió la tercera parte y no lo he podido recuperar. He hecho una búsqueda por todo el todos los archivos y todo, y no lo he podido encontrar, así que claro. no sé qué ha pasado. Así que esto lo he puesto para que automáticamente se graba. Sí, bueno, después se puede editar, ¿no? Si es el caso, en caso tal, ¿no? Sí, supongo que sí. A ver, aquí hay otra persona en la sala de espera que le hemos admitido. ¿Cuál es la finalidad de esta llamada? ¿Perdón? ¿Cuál es la finalidad de esta llamada? Bueno, la finalidad es un poco, como hemos tenido tanta gente nueva que se han, se han unido últimamente, he querido dar una oportunidad de darle las bienvenidas y para, para la, el bienvenido, y para que se saludan y conozcan un poquito a algunos de nosotros que estamos ya involucrados, y también para hacer una, unas respuestas en, a las preguntas que pueden tener, porque suelen tener Hola. preguntas la gente nueva, ¿no? Hola, Marti. Ah, Marti está conectando al audio. Vamos a esperar a que saluda Marti. Hola Marti. Empezare, empezaremos. Y me gustaría sugerir que empezamos con una muy breve saludo y presentación de cada uno para que la gente sepa quiénes somos. Marti. <risa> Marti, tienes el micrófono mutado. Si quieres saludar, tienes que abrir el micrófono a la izquierda, abajo del todo de la pantalla, deberías ver una, un icono de un micrófono donde te dejará manejar el, el micro. Y ahora tenemos a Chema también. Vamos a tener que apretarnos para que todos. Esperemos que el internet nos ayude. Sí. Bueno, yo, yo he venido abajo y me he conectado directamente a la red para tener un poquito más de fuerza, porque arriba donde estoy normalmente con el Wi-Fi, a veces no, no ando. Sí, bien. a veces. Eh, yo tengo conexión cableada, ¿no? Porque a veces el Wi-Fi tiende a fallar. Hay momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo tengo contratado 100 megas simétricas, o sea, 100 de subida wow. y 100 de bajada. Sí, eso es correcto. Uh -huh. Pero arriba... Si me llega a 35, me puedo dar con una piedra en los dientes. Y aquí abajo, aunque estoy conectada, no lo he chequeado esta vez, pero la semana pasada, aunque estaba conectada directamente a la red, llegué a los 75. Y aunque llamas a la, a, al proveedor, ah, esto es normal porque depende de la cantidad de gente que están conectados. Sí, pero no te cobran la parte proporcional del 100%. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? No. Deberían cobrarte ¿Eh? en proporción a la conexión, si vamos bueno, al caso, ¿no? Es verdad, es verdad. Que si te ofrecen presiden... y, y nada más. Chema, saludos. Bueno. ¿Tienes el micrófono muy oh, Hola, ¿qué tal? Oh, muy bien, es, ¿y tú? Tenía, tenía el micrófono desconectado tengo ruido ambiental. Ok, vale, muy bien. Bueno, pero cuando quieres hablar, lo, lo abres y ya está. Sí, sí, ok. Perfecto. Bueno, vamos a, a empezar entonces, porque son las cinco. Y ya vamos cinco minutos grabando y chafardeando sobre nada en particular. Así que vamos a empezar. Yo voy a romper el hielo. Me nombre es Sue, Sue Everett. Soy la persona de contacto para España. Además, una de las administradoras de TDP Support a nivel global. Y uh, resido en Mallorca, España, aunque nací en, en Inglaterra. Pili, te toca la perdimos Billy tiene una conexión bastante inestable y ya volverá con nosotros David bueno mi nombre es David Medina Caracas Venezuela eh, desde hace cuatro años conozco sobre el proyecto Venus y bueno estoy aprendiendo cada día más y interactúo en español y también en inglés para digamos tener los dos puntos de vista Exacto. y bueno desde hace dos años estoy coincidiendo bastante con su ha sido la que está liderando esto y bueno hay que seguir un día a la vez y aprendiendo cada vez más muy bien bienvenido David Alexis buenas eh, me llamo Alexis desde hace un año dos o incluso ya tres no me acuerdo pero hace ya un bastante tiempo descubrí lo que era de Venus Project vi el documental me gustó bastante lo que es la idea y empe entonces empecé a investigar acerca de si había gente o foros relacionados con esto. Y es cuando encontré el grupo de Facebook y me uní. Y yo desde que conozco esta idea la he ido compartiendo con gente que creo que está capacitada para comprender la magnitud de este proyecto. Que, por ejemplo, el, Denis es un, un amigo mío que está aquí en llamada que, que no sé si llegó a ver el documental como tal, pero le hablé de esta idea y le gustó. Eh, y se lo he ido comentando a más gente y tal. Y bueno... Yo creo que de los que se los he ido comentando, a mí es el que más me ha gustado la idea. Pero, no sé, un poco más puedo contar. ¿Y de dónde nos saludas? Yo desde Tarragona. Tarragona. Eh, hola, muy buenas. Hola, Denis, ¿qué tal? Sí, antes es que no, no he podido escuchar, no sé, no me conectó mucho con el Zoom y no he podido escuchar. Ok, no pasa nada. ¿Tú también nos saludas desde Tarragona? Sí, sí, también desde Tarragona y nada, pues yo conocí el proyecto pues por el Alexis y nada, pues estoy descubriendo y me parece la verdad que es super, super interesante. ¿En qué país se ubica Tarragona? España. Tarragona está en Cataluña, en España. Sí. Ah, Cataluña, sí. Ajá. Muy bien. Bienvenidos a los dos entonces. <risa> Leonardo. Yo soy de Rio de Janeiro. Y conozco sobre ese asunto más o menos a tres años. Muy bien, muy bien, Río de Janeiro, Samba. Sí. <risos> Martí, o Martí, no sé si es Martí o Martí. A ti también le he invitado yo, Ajá. pero él, él no se ha visto el documental, así que oh, no okay. sé si sabrá algo de esto. Pero bueno, okay. yo le he invitado, le he dicho, oye, esto va de esto, si te interesa te unes y escuchas. Muy bien. No sé, no sé si está escuchando o qué. Bueno, tiene el micrófono mutado, cuando veo que lo quita, le preguntaré. Sí. Yo, yo lo pongo porque tengo ruido ambiental y solo lo voy a quitar cuando hable, ¿ok? Tranqu tranquilo, yo tengo a... a... A los demás en la casa están afuera todavía. Estaban aplaudiendo ahora hace un momentito claro. lo de los de servicios de salud y están afuera eh, porque todavía hace un poco de luz. Ah, tenemos a alguien nuevo, Carlos. Pili ha vuelto. Chema, dinos un poquito sobre ti. Bueno, pues aquí también me ha invitado Alexis. Eh, me mostró el... Eh, el vídeo también es importante y es un buen embajador del proyecto. Porque es está bien. captando gente, pues sobre todo por la zona de Tarragona y alrededores. Y ya digo, el proyecto es muy interesante. Es, eh, el vídeo me encantó. Sinceramente le veo dificultad a la hora de implantar eh, a nivel global porque tiene que estar eh, todo el mundo de acuerdo. Y eso es lo difícil realmente. Es verdad. Bueno, de esto podemos hablar, de que sí hace falta todo el mundo, pero vamos, también bienvenida. Ben, ben, eh, Alexis, te vamos a tener que dar el título de Public Relations Oficial, porque has traído tanta sí, gente. Por sí, eso, por eso había creado el Discord, era algo de lo que quería hablar, pero bueno, ya como hemos quedado mañana, pues ya lo hablaremos. Claro, lo mañana creo. por la mañana nos, nos hablaremos. Perfecto. Sí. Vamos a ver, Pili, ya que estás de vuelta, antes de que te vuelves a caer, mi alma. Eh, soy Billy de España de España ¿en qué parte de España yo lo sé pero la Murcia. gente no lo sabe Murcia Murcia muy bien Billy y yo nos conocemos en persona desde hace ya será tres años ¿no que fui a Murcia Uf, no lo sé Dos o tres años, más, luego, luego. ¿eh? y Carlos Carlos que se acaba de unir hace un poquito también es un amigo de Alexis <risa> Digo, eh, Carlos ya no. no Carlos no es amigo tuyo, todavía. <risa> Carlos, si quieres saludar, el micrófono para abrirlo, tienes un icono... ¡Oh! Le perdimos. Bueno, a lo mejor también tiene una conexión inestable. Bueno, la idea de hoy era dar una bienvenida en general a gente nueva, porque en estos días ha habido mucha gente, que supongo que porque también tienen tiempo... Eh, han visto cosas y les han interesado y han, se, se han unido al grupo y a diferentes grupos en todo el mundo porque tenemos, no sé si son 16 o 17 o 18 um, páginas y grupos para hispano hispanoparlante. Y um, para también responder a las preguntas de, de lo más típico que la gente tiene al comenzar. Entonces, ah, Carlos, ¿nos puedes saludar ahora, Carlos? ¿Estás ahí? Carlos, Carlos. Bueno, para que lo sepáis, si movéis el ratón abajo del, de la pantalla aparece una línea de iconos y hay uno que es la burbujita, la, el, el este así para el chat. Si clicas ahí, abres el chat y puedes mandar un mensaje. Si por H o por B no tenéis audio o no tenéis, perdón, micro. Podéis saludar ahí, podéis hacer vuestras preguntas ahí. ¿Okay? Bueno, um, Chema creo que fue, que hizo el comentario y me gustaría responder antes de que se me pasa, el tema de que si sí, hay que convencer a todo el mundo. En realidad no hace falta convencer a todo el mundo y de hecho será imposible, porque hay mucha gente que está muy indoctrinados con el sistema de hoy, con las creencias y las maneras de, de manejar las cosas hoy y pues no llegarán a, a tener interés o estar interesados en, eh, o estar dispuestos a ayudar a un proyecto porque es un proyecto muy grande, es, es holístico, eh, no es un tema solo, no es solo dar de comer a los que no tienen comida, no es solo buscar techo para los que no tienen hogar, sino que engloba los problemas que sufrimos todos en todo el mundo. Entonces es, es un proyecto muy ambicioso y muy grande. Lo que necesitamos son gente que primero que entiendan un poco sobre el proyecto, que tienen el, el interés de compartir la información, pero también gente que pueden ayudar en lo que es el diseño, la construcción, todas las temas relevantes a construir una ciudad. Porque esto no va a ser de la noche a la mañana que se va a cambiar el planeta de un sistema a otro. Sería imposible y realista pensarlo. Esto va a ser una cosa progresiva y lo más probable es que comenzará con una ciudad o una octava parte de la ciudad, porque habréis visto que la, el, el diseño más conocido de, de Jack es redondo es circular con la idea que se hace como si fuera un trozo de una tarta. Se diseña, uh -huh. se construye y luego se repite y esto ahorra tiempo en diseño, tiempo en recursos y tiemp eh, eh, ahora tiempo en construcción, además de que es mucho más eficiente el diseño circular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos gente con, con conocimientos de ingeniería, ciencias y cosas estas porque la gente que van a vivir en la primera ciudad serán gente que pueden trabajar sobre la mejoría para la segunda ciudad y así progresivamente. Y también antes de poder entrar a vivir en una de las ciudades, evidentemente necesitamos un periodo de educación sobre las nuevas, los nuevos valores, porque si entramos en una ciudad, por mucho que nos proporcionan todo lo que queremos, Uh, que tenemos la tecnología súper alta y todo esto, si no tenemos un cambio de mentalidad um, será muy difícil que funcione. Okay? Porque, y, y aún así en las primeras ciudades todavía nos arrastraremos algo del viejo sistema con nosotros. O sea que todo es progresivo. Chema, no sé si esto te ha aclarado el, el tema y a lo mejor quitado un poquito de preocupación. Pues eh, en la parte como embrión eh, del proyecto, sí. Uh -huh. eh, yo estoy convencido de que el planeta tiene suficientes recursos para el, todos los habitantes. Uh -huh. El programa de distribución a nivel global, sí. eh, donde hay superávit de, no sé, de que en Estados Unidos, pues que no se, no sé, no se escopee, que no, que no se derroche, que se pueda distribuir a quien necesite a nivel global. Sí. Eh, claro. Ahora mismo, representado, aunque sea gratuito, el problema sería trasladarlo y que la empresa que lo traslade dijera, bueno, es que el combustible me sale gratis. O sea, estamos hablando de un problema logístico, de implantación. Uh -huh. eh, unos, una cantidad importante de gente que esté convencida y que apueste por ello, mmm, a nivel global no lo veo. No sé, son dudas. A ver. Perdón por, el, por las dudas, pero en realidad estoy convencido de que es viable. El tema es convencer a la suficiente cantidad de gente para ponerlo, para ponerlo en marcha. Bueno, perdona, David quiere decir algo. Eh, quería complementar. Definitivamente es un hecho que no todo el mundo lo vas a poder cambiar ni lo vas a poder convencer. Yo voy a poner un ejemplo pequeño. Por lo menos el mío fue la búsqueda de algo diferente. Y esa búsqueda de algo diferente me llegó hasta aquí. Hay mucha, mucha gente que tiene esa inquietud de buscar algo más allá de lo que estamos viviendo, del capitalismo y todo. Interactuando, como les comenté al principio, que también interactúo en el Facebook en inglés con la gente del Proyecto Venus, uno de los compañeros comentó algo que sí me dijo que, que me parece muy lógico. Si nosotros mundialmente logramos convencer solamente a un millón de personas... Ese millón de personas, liderazgo por supuesto, correctamente, puede, mira, fácilmente eh, invitar a los demás y se va a generar un, un movimiento tipo dominó, porque vamos a estar claros, hay seguidores y hay líderes. No todos podemos ser líderes por múltiples razones y sin discriminar a nadie, pero por eso no necesitamos convencer a todos, solamente con las ideas apropiadas, los conceptos, ¿verdad?, bien explicados, porque no necesariamente todos entendemos tan rápido, hay unos que entendemos más rápido, otros más lento, y dándole explicaciones y argumentación sólida. Con eso, esto fluye, porque de verdad eh, hay que, hay que verle las ventajas comparado, pero es parto del principio. Es una búsqueda para algo diferente, y te apuesto que esa incógnita está, tanto en los jóvenes como en las personas más mayores. Eso, eso está. Es cuestión de, de aprovecharlo, ¿no? Correctamente. Yeah. Carlos, Yo, está, perdón, Carlos está escribiendo en el chat que es un trabajo arduo, sí, es un trabajo de mucha paciencia. No yeah. es una carrera, es un maratón. Uh, Leonardo, creo que eras tú que estabas hablando. Yo creo que para tener una, una ciudad como, como Proyecto Venus es necesario bastante dinero. Como, como Jack Fresco imaginó y idealizó, ¿es necesario demasiado dinero? Que, yeah. um, ¿Hay un, algunas, algunas alternativas para alcanzar ese, ese dinero, ese investimiento? El tema de Sigue, sigue. Bien. Una de las alternativas es por vía del de, de Estado, ¿No? Pero sabemos de, de la dificultad, también sabemos que eh, es difícil alcanzar ese dinero. Y también podemos ir por una, una, una vertente donde la, la, las personas eh, empiezan algo más rústico podemos decir así, más simple. Ir creciendo, incrementando un, un, algo, una ciudad que se va... Eh, se desarrollando y después se pueda crear más ciudades. Es una tesis que, que yo tengo, ya no, no, no soy el dueño de la zona, ¿no? Uh, pero he conversado bastante y estoy en ese, en ese asunto, en ese mundo, bastante tiempo, a pesar de, de tres años, claro que, que hay personas acá que... Hay, hay más, está más tiempo para acá que, que yo, tiene, tiene más conocimiento que yo sobre ese asunto. Pero lo que hablamos acá en Brasil, las personas que están más involucradas en ese asunto, es que necesitamos de una transición natural. ¿Lo que sería eso? Lo que percebo es que la mayoría de las personas tienen un, una... Son calculistas y buscan una vanterra siempre, siempre están en busca de tus intereses. No todos, ¿no? Hay personas que no son individualistas, hay personas que piensan en el colectivo. esas personas son especiales, Yo, en, en mi opinión. esas mi opinión, personas son especiales. Pero la mayoría de estas personas buscan intereses. Entonces, imagínate, si hay una ciudad... Al lado de una ciudad que, que, que vivimos hoy actualmente, con todos sus sistemas, con todas sus funcionalidades, y al lado de esa ciudad que, padrón, que, que, de esa que vivimos hoy, hoy, hay una ciudad donde existe la economía basada en recursos. Una, un lugar donde el alimento es gratis. Un lugar donde la tecnología... Uh, se puede ser benéfica a la población que vive allá. Una ciudad donde la vida es muy mejor que la vida que hay en la ciudad vecina. vecina que es una ciudad donde las personas trabajan ocho horas por día, donde tramitan de desde tu trabajo hasta tu casa y demoran, tardan como dos horas y Eso no tiene tanto, tanto tiempo para vivir con tu familia y para comprar una, un inmueble tarda años y más años y bien, las personas que viven en esa ciudad son personas que, que son, son personas racionales en qué lugar va a desear vivir esas personas que viven en las ciudades que vivimos hoy nosotros en esa ciudad o en la otra ciudad, que es la ciudad que existe la economía basada en recursos. Las personas van a pensar que es mejor vivir en la otra ciudad. Entonces es importante que, acima de todo, que creemos primera, un primer protótipo de, de economía basada en recursos, de TVP, no precisa ser una, una, una ciudad tan... Eh, desarrollada, tanto como, como idealizó o, o Jack Fresco, pero una ciudad que realmente tenga todos los aspectos que Jack Fresco idealizó, como los recursos, recursos eh, naturales para todos, eh, la tecnología ¿no? y todo eso. Entonces, eh, las personas iban a perceber que existe sí una alternativa de vida mejor de, que, de la vida que vivimos hoy. Y entonces existirá nuevas ciudades donde existirán también um, una distribu distribución de recursos y así se va uh, difundiendo más ciudades por un país tal vez o otros países y quizá todo el mundo, ¿no? Y uh, creo que es así que, es, que, se, que se puede tener... Una, una transición para TVP, uh, de una forma natural. Es una tesis que tengo y que compartimos acá en Brasil, las personas que están involucradas, no, so, no solo es mi opinión, ¿entiendes? Pero es algo que compartimos acá. O sea, a, a base de ejemplo, que la sí, exactamente debe de ejemplo y que otras... Países o otros estados o lo que sea, dicen, ah, sí. nosotros queremos esto, entonces construyen uno y poco a poco, eso es lo que Sí, quieren". porque eh, lo que más pasa en, en los comentarios de las personas es que, bien, eso es utópico, eso no es posible. O entonces, eso es de izquierda, o eso es, no, es, es comunismo. No, no, vamos, vamos a enseñar a las personas que eso no es comunismo, eso es algo nuevo, es algo de la evolución humana, ¿me entiendes? Algo que es para todos, que es algo holístico, y que es posible Y solo enseñando a las personas que eso es posible, y de que hay una vida mejor uh, al lado, al lado de, las, de esas personas, es que podemos sí, lograr, es una forma de, de lograr y una facilidad y también conquistar a todas las personas del mundo, independiente de su opinión. Una hora u otra podemos eh, cambiar la opinión de las personas sobre una calidad de vida mejor que la que tenemos hoy. Y solo con la, práctica, con la práctica podemos enseñar eso. Porque, bien, hay un ejemplo muy, muy bueno que costumbro hablar para mis amigos, ya voy a terminar, que eh, antes de, de construir el avión, las personas hablaban, no, eso no es posible. No, solo existía la tesis que, que era posible, la física que decía que era posible un, un, un avión voar, volar, pero las personas, los escépticos, no decían que no es posible. Entonces, cuando un avión voló, eh, logró ese hecho, las personas pasaron a creer y a usar, y hoy está. Lo están utilizando hasta hoy. Es, es uno de los mejores transportes y más tecnológicos y más impresionantes. Cuando veo un, un avión en el cielo me quedo impresionado hasta hoy. Entonces, es posible, sí, todo es posible. Todo es posible y bien. Tenemos que enseñar a las personas que, que realmente es posible. Sí. Um, por un segundo me gustaría volver al, a lo que dijo Chema, creo que era sobre el tema de 5.000 personas o algo así. El proyecto está deseando empezar con un centro para gestión de recursos donde podrían vivir unos 300 o 400 personas. Y de ahí, que sería una especie de de, de ejemplo, no quiero decir atracción turística, aunque sería bueno si se construyera en una zona turística para que haya una surtida cantidad de gente para venir a verlo, pero que, para que haya un ejemplo y de ahí se puede ir trabajando sobre pulir los problemas que habrá, porque habrá problemas al principio y luego pasar a hacer un diseño de una ciudad, etcétera, etcétera. Y así, progresivamente, más y más gente. Y como comenté antes, no vamos a convencer a todo el mundo. Queremos convencer a todo el mundo porque no hay que forzar esto. La gente tiene que querer estar interesado. Y pone su granito de arena. Y luego comentaste lo de la financiación, Leonardo. Sí, la financiación es una de las grandes piedras que ha habido y que hay en el camino. El tema de la financiación, porque el proyecto Venus se autosostiene, no tiene subvenciones del gobierno, eh, depende de las donaciones de la gente, depende de los tours, de la venta de los libros y los, eh, las conferencias en CD entonces no es una organización rico, no tienen un, un benefactor, digamos, que les apoya, que les envía dinero y todo esto. Por lo tanto, no están más avanzados eh, por eso también. Esto ha sido, una, como dije, una piedra muy grande en el camino. Pero siguen extendiendo la mano, buscando gente que pueden estar interesados y en nuestras manos está intentar... Uh, informar a la gente de una manera correcta no con nuestras propias ideas sino con lo que realmente propone el proyecto Venus y eventualmente llegar a gente que tienen más influencia que tienen uh, la posibilidad de ayudar con la financiación voy a tomar un momento para decir estas grabaciones de Zoom al ser gratuitas duran 40 minutos yo acabo de recibir la notificación de que quedan un poco menos de 10 minutos, entonces al terminar los 40 en total cierra el, la sala. Yo inmediatamente abriré otra sala y pondré el enlace en el Facebook de España y voy a pasar el enlace al Facebook de España para que podéis ir ahí. Aquí está en el chat. Podéis ir ahí y vais a ver eh, que pongo la segunda, el segundo enlace ahí. Tardo a lo mejor 30 segundos. ¿okay? Vale. Seguimos entonces con preguntas. ¿Alguien tiene otro, otra pregunta, otro comentario, otra preocupación? Yo creo que el proyecto este, no sé si hay una especie de foro mundial, es decir, ¿de cuánta gente en todo el mundo um, apoya este proyecto? ¿Se sabe de algún modo? No. Claro. Yo Muchas creo que eso es, eso es muy importante. Es decir, ¿cuánta gente apoya este proyecto en todo el mundo? Y luego hacer las estadísticas de, de lo mismo por regiones. Por ejemplo, vale, sí, el, el grupo este de Facebook tiene, por ejemplo, mil, mil personas que apoyan el proyecto, pero a lo mejor con el marketing adecuado se puede llegar a muchísima más gente o si sale el, el proyecto en conjunto, no separado por es, eh, idiomas, se puede llegar a mucha más gente. O sea, yo creo que el marketing de este proyecto es un factor muy importante que no está bien, bien diseñado, porque es un proyecto que es que el vídeo como tal, bien explicado, solo tenga dos millones de, de visualizaciones en YouTube. Que sí, dos millones puede ser muchas, pero para un proyecto de este calibre no es nada. ¿Sabes? Entonces, yo creo que el marketing es un, es un pilar que hay que tratar muy seriamente si se quiere alcanzar a mucha gente. Sí, estoy de acuerdo, el marketing es muy importante. Mm. Tenemos que utilizar las herramientas de hoy en día, desgraciadamente, claro. lo éticamente que podemos para llegar a más gente. El tema es claro. tenemos la gente que se pueden dedicar a esto de manera voluntario. Y uno de los claro. otras grandes problemas que encontramos es que la gente o no tienen tiempo o, o no tienen la dedicación suficiente, o sí que lo tienen y durante un año, dos años, son activos y tal, pero luego algo les cambia en la vida y les aleja de poder seguir ayudando, entonces el proyecto en que están trabajando o el equipo en que está, están trabajando, si es un voluntario, pues es una cosa, pero si es el coordinador de un proyecto, de un equipo, pues se quedan colgados y esto es un problema que realmente... No podemos. Claro, por eso es, es importante, digamos, que dentro del propio proyecto haya como apartados o, es que no sabía cómo llamarlo, pero, pero sí, ¿no? Gente que se dedique al marketing, gente que se dedique a temas eh, científicos o de, a niveles técnicos de la, del, del diseño de, de, de todo esto, gente que se dedique a temas legales, porque quieras que no, si va a haber una transición del sistema actual a un sistema totalmente novedoso, claramente tiene problemas legales, porque si no se va a plantear como si fuera una especie de comuna, ilegal. No, no sé si, si sabéis por dónde voy, pero claro, hay, hay que pensar en muchísimos temas que, que hay que tener voluntarios especializados en cada uno de esos temas. y Depende claro, de si vienen falta, ¿eh? Faltan Ajá. detalles, es decir, una base de datos de todos los voluntarios que se puede hacer, pues ya te digo, con, con plataformas hoy en día digitales es muy fácil de hacer, un, una especie de, de formulario ingresado a una página que sea oficial del proyecto, que no sea todo como pseudo oficial por Facebook, no sé. O sea, hace falta como más unión por parte de todos los voluntarios del mundo. ¿Tú hablas inglés, Alexis? Yo no, más o menos. O sea, me defiendo. Porque en inglés, cuando vas a la web, verás que hay equipos. Hay un equipo de marketing, hay un equipo de redes sociales, hay un equipo de diseño gráfico, hay un equipo de financiación, hay un equipo de recursos humanos... Pero el problema es que son muy poco nutridos por el tema de claro. ser voluntarios. Y TVP no tiene el modo de pagar a la gente en estos momentos. Claro, es que es eso. Entonces estamos trabajando con voluntarios y los problemas que conté antes no, no nos permite confiar o, o seguir trabajando fluidamente. Pero Hay... al fin y al cabo es encontrar a voluntarios ¿Perdón? que tengan dinero. Es decir, sí, pero para eso volvemos al tema del marketing. Si tú esta idea, se la vendes a algún millonario que esté interesado en esto mismo, a lo mejor financia, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Tú conoces alguno? Bill Gates, según sus charlas. ¿Tú tienes si contacto con él? No, yo no. Pero, pero al fin y al cabo, al, eh, si es un, un... ¿Cómo se llama la palabra? Un recurso de marketing adecuado se conseguiría contactar con gente de este calibre. Pues entonces necesitamos un equipo de marketing claro. que realmente es fuerte, pero no lo tenemos en estos momentos. Claro, pues entonces, entonces se trata de, de hacer, la cola. digamos que es como una bola, haces primero un poquito de marketing para a, a, captar a gente más eh, adecuada y luego cuando ya se tiene a gente capacitada eh, te metes en lo gordo, como uh -huh. por ejemplo contactar con, con, con financiación o vender okay. la idea bien abrir ¿no? a lo largo de los años ha tenido mucha gente que han venido al centro gente que incluso han querido que les enseñaran una ciudad, han ido, han ido a los uh, Emiratos Árabes pero el problema llega a la hora del dinero porque quieren tener algún beneficio de ello, claro. quieren convertir en un tema de que ellos pueden sacar un, un provecho para su bolsillo o un tema de ego que quieren ser reconocidos como la persona no quieren entender que the Venus Project es es el, la organización que, que sabe lo que necesitan entonces sí. ahí ya no quiere, o sea no quieren soltar la pasta y dejar que otra persona lo maneja David está claro pero es que pues, sí. Pues sí. Pues es lo que decía Chema de que esto va a ser un problema porque sí. ahora mismo el, el mundo se mueve por dinero y los que más dinero tienen en el mundo son los que Deciden qué va a suceder con el mundo. Entonces, este proyecto como tal no le interesa a los que están arriba. Pero de todas formas, desde hace, bueno, yo rondeo unos 11 o 12 años ya. Y lo que estábamos en lo que hemos llegado a ser ahora, hay un mundo de diferencia. Hemos crecido muchísimo. Todavía no sí. estamos donde queremos estar. Si no te digo que no, no, pero por ejemplo, ahora con, con el tema del coronavirus, veo sí. más factible una especie de reseteo monetario a nivel de, de, de deuda en todo el mundo. Mm que implantar este un sistema totalmente novedoso como tal como este entonces va, primero son pasos es decir primero vamos a ver si no inyectan más capital a la economía actual o, o ya dejamos que las deudas eh, peten como tal pero son pasito a pasito por cierto aprovecho que quedan dos minutos antes de que se corte la llamada para todos que yo yo, yo me iré vale porque quería unirme a esto para saber de qué iba pero, bueno, mañana hablamos tú y yo, Sue, y organizamos Pero otro evento de este. no, Quédate un ratito más. ¿Te lo digo de verdad? <risa> <risa> porque tenía, tenía otra, otra llamada importante después. Ok, vale, pues entonces vale. estás perdonado. <risa> Pero espero que tus amigos se quedan, que, tampoco, que no mm, vayan no a desaparecer sé. también. No lo sé. Chema, Chema no creo porque es mi padre, así, así que... <risa> Y claro, la llamada la tenemos con, conjunta con la familia, así que... Muy bien, les saludo a toda la familia. Pobre David, está, ha estado con la mano así hace dos o tres minutos. Venga David, si te corta en el medio, cuando volvemos empiezas tú, ¿vale? Ok. Fue un minuto. Eh, Bueno, brevemente lo que quería era comentar era lo siguiente. Sí, lo del marketing es importante, ¿no? Pero dentro de ese mercadeo que hay que hacer, hay que hacerlo en función a lo que es el proyecto Venus y que es algo que no está absolutamente ni relacionado con dinero, ni con ganancias, ni con, ¿ok? De ningún tipo. Entonces, digamos, muy elegantemente y con argumentos hay que explicar eso y vender la idea de esa manera. Y sí, es muy cierto, hay que tocar a mucha gente de dinero, tanto americano y de otros, muchos otros países también. Pero venderle la idea correctamente, ¿no? Valga la redundancia, como un proyecto escalable que se empieza desde algo pequeño a algo mucho más grande, ¿no? Y sí, evidentemente, tiene que venir eventualmente. Yo sé que eso va a pasar. Alguien que tenga mucho dinero y que piense más allá de él. O sea, que, que no vea el dinero como el fin. El fin es otra cosa. Simplemente el dinero es el medio, ¿ok? Y el tipo tiene tanto... Como decía, eh, bueno, como decía, era que sí, hay que definitivamente buscar a alguien de bolsillos profundos, <ríe> eh, pero eso hay que venderlo y hay que venderlo de manera muy inteligente y honesta. Yo sí. creo que sí, eh, en algún momento, espero que más pronto que tarde, el proyecto Venus debe entrenar a un grupo de personas, de repente en cada uno de los países. Pueden ser los mismos puntos de contacto y todo. Y mire, ahí hay que tocarle la puerta a empresarios, a gente de dinero. Eso sí, aclarándole de que esto es una cuestión que no es algo comercial y que el fin no es obtener ganancias de dinero. El fin es algo mucho más altruista, que es lo que yo he discutido con mucha gente en inglés, que estamos de acuerdo cuando estoy en el grupo del inglés, relevant education o educación relevante. Ok. Eh, lo que es relevante en este sistema es el dinero y la ganancia. Lo otro que propone el proyecto Venus, desde el punto de vista científico, eh, compartir esto y lo otro, no es relevante en este sistema. Entonces, eso es parte del cambio que se tiene que lograr y eso es lo que se tiene que vender a estas personas que, mientras estemos en este sistema, tenemos que utilizar las herramientas de este sistema, pero para ir a uno mejor. Que sea más rápido o más lento, va a depender primero de la cantidad de gente que de una u otra manera se anime a participar en el proyecto, y de real, pero antes de animarse tiene que entenderlo, porque si no lo entiende, con sus cosas buenas o malas, eso ya es muy relativo, pero, ¿verdad? Pero tiene que entenderlo, y es como dije al principio, hay unos que lo vamos a entender rápido porque estamos como en esa búsqueda, y otros que... Mira, están tan absortos en este sistema que le van a ver negativismo por todos lados. Eso es parte del mercadeo y yo creo que eso sí es algo que eventualmente yo me imagino que el Proyecto Venus lo va a hacer. Mm. O sea, yo asumo que Roxanne y su equipo más cercano tienen que, o sea, habrán visualizado eso, pues. Porque yo creo que sí hay gente que tiene mucho dinero y si sí está dispuesto a ir su eh, invertirlo, pues, en esto. Yo estoy convencido que sí. Pero claro, ideas concretas, eh, propuestas sólidas y evidentemente cada vez más gente para mí yo creo que eso es un punto neurálgico sí. me gustaría volver a tocar el tema uy, perdón, seguías sí, yo concuerdo perfectamente con David y realmente uh, creo que pod pod podremos ser estratégicos en ese sentido en el marketing porque, bien no es necesario eh, eso es mi opinión, claro que divulguemos y para todos los los países del mundo. ¿no? Tal vez no, no sea necesario, es claro que si fuésemos más estratégicos en el sentido de divulgar a, a, a los países más ricos, por ejemplo, a, gru a grupos que pertenecen pertene pertene pertene a países más ricos como uh, Emirados Árabes, como países de Europa, Estados Unidos, creo que podemos uh, captar Personas que tienen dinero y que quieren hacer algo en ese sentido. En el sentido de sustentabilidad, en el sentido de tecnología, y, y todo eso. Y bien, existen sí personas que, que piensan eso y no quieren retorno. Por ejemplo, en, en los Emirados Árabes hay, hay ciudades donde quieren retorno, quieren investimiento, como... La conocida ciudad que, que se llama Masdar, no, no sé si ya, ya escucharon hablar sobre ella, pero es una ciudad que busca, acima de todo, el lo, lo lucro, ¿no? los investimentos y retornos. Pero hay ciudades que, que, que buscan, uh, sí, una, una evolución de, del planeta y, y, en ese sentido, de, de la sustentabilidad, de, de la tecnología. Y todo eso que es, por ejemplo, la ciudad que se llama Sustainable City Project, que también está, no sé si conocen ese proyecto, pero está en el, en el YouTube y se puede mirar. Hay personas, eh, eh, la ciudad fue proyectada por un, por un inglés, si no, si no me engano es un ingeniero, y bien. Fue uno de los responsables por proyectar esa ciudad. Es una ciudad totalmente sustentable, donde hay eh, carros, eh, carros eléctricos y todo eso. Y bien, no se sabe si, si fue por, por, por algo relacionado al ego de la persona, no se sabe, pero es una, una, algo realmente de se de, de, de pensar, ¿no? Países ricos. Y un marketing uh, estratégico a países ricos. Creo que teníamos menos tiempo de, de ejecución de una posible ciudad TV TVP. Vale, me gustaría comentar varias cosas ahora. Hay que diferenciar entre lo que es el TVP Support y la organización de Venus Project. ¿okay? Nosotros en TVP Support apoyamos a The Venus Project. Intentamos a través de redes sociales hacer llegar el mensaje a una cantidad de gente máximo posible, ¿vale? pero no a través de nosotros van a venir la gente. Por ejemplo, no creo que, lo que sea, Bill Gates pasa ni media hora en Facebook. No sé si tendrá Facebook y si lo tiene, no creo que lo manejará él. Alguien más lo hará por él. Entonces, a través de Facebook, evidentemente, no vamos a llegar a esta gente. Nuestro eh, campo de trabajo, digamos, es gente con menos recursos, digamos, no siempre procurando llegar a interesarles y ayudarles a entender, porque como dijo David, la educación es muy importante en los nuevos valores, sobre todo. Y Venus Project es the organization, es la organización que ha creado esta idea y son los más capacitados para llegar a la gente que realmente pueden tener estos fondos que necesitan para financiar la ciudad esto es un trabajo que hace Roxanne y que hace Nate Dinwiddie, que vive ahí en, en Venus uh -huh. y hace el, el, el, ¿cómo se dice? los directores de The Business Project y son ellos que tienen la capacidad de hacer esto y la credibilidad, digamos, porque como dijo Alex, Facebook en realidad sí, no sí. parece muy... yo lo entiendo. Entonces hay que diferenciar entre esto. Si quieren ayudar a un nivel más alto que lo que es Facebook. Entonces existen lo que comenté antes, los equipos globales, diseño de web, redes sociales, diseño gráfico, vídeos, realidad virtual, marketing, todos estos equipos que son a nivel global. Tienen gente de todo, todo, todo el mundo trabajando en ellos. No se creen que tampoco son equipos enormes, pero el, la única dificultad con esto es que para poderse comunicar entre ellos hablan inglés. Entonces, si uno no tiene un nivel de inglés muy, muy alto, claro. a veces es difícil entender. Yo intento ayudar con el español, pero tampoco puedo estar todo el día mirando el tema de los, de los equipos porque hago muchas otras cosas. Entonces, volvemos a lo mismo, que somos voluntarios y tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos, que no nos cuestan nada porque tampoco tenemos un montón de, de dinero entre nosotros. Hola, Egu. Um, oh, vino y se fue. Ya volverá. Um, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Lo ideal sería que tuviéramos un equipo de marketing de 50 profesionales todos dispuestos a trabajar sin cobrar, o sea, colaborar voluntariamente. Pero no hay. Entonces um, podemos tener muchas ideas para hasta que, para hasta que, pero hasta que no tengamos la logística y a lo mejor si sí, a través de Facebook llegamos a algunos o tenemos algún familiar uh -huh. o lo que sea, pero lo que son realmente los, los que, que tienen el contante sonante, va a ser difícil que nosotros llegamos a ellos. esto si, si alguien descubriera cómo contactar directamente con Bill Gates, sería pasarle el contacto a Roxanne para que ella claro. pueda. Porque Sí, sí, Vamos perfecto. a ser honestos. Por mucho que yo llevo con el proyecto, no van a creer en mí, van a querer hablar con la persona arriba de todo. ¿Okay? Si son un, el jefe máximo de una corporación o una compañía grande, no van a querer tratar con alguien en Facebook, van a querer tratar con Roxanne. Entonces, si recibimos alguna información de que esta es la forma de contactar con Bill Gates, inmediatamente lo pasamos a Roxanne. Y esta gente piensa que también deben de recibir así de solicitudes de ayúdanos con el dinero. Y hay muchas otras cosas ahí afuera que son soluciones de ahora, que también son necesarios. O sea, lo que es la de comer a la, la gente, eh, atención médica, hogares decentes para la gente. Son problemas que hay, pues, hay que sí, sí, en, en ellos ahora. Pero The Venus Project se enfoca en... El, el, más, el más allá, porque hay esta gente que, ne, que necesitamos que hagan estas cosas, pero alguien tiene que mantener la vista en, el, en, la direc en esta dirección, ¿no? en, el, en, el, en las soluciones globales, porque hasta la gente no entienda que son problemas globales, que no podemos seguir pensando en, en naciones individuales. Y el COVID-19 es un ejemplo perfecto de ello, que las fronteras no existen para la polución, para, para el, el, el agua sucia en los océanos, para, para los virus tampoco, hasta que no se dan cuenta que esas fronteras son irracionales, eh, también tenemos un, un gran paso para, para llegar a ello. O sea que es, estamos muy al principio de todo esto. Somos los pioneros. Vamos como los pioneros en Estados Unidos, en el carro con los caballos todavía. <risas> ¿Qué tal, Egu? ¿Nos escuchas? Eh, yo quería complementar algo. Dime, dime. Eh, bueno, eh, yo no me hago expectativas muy altas. Eso sí, yo, yo estoy consciente y yo sé que ojalá esto en 10 años fuese una realidad, pero mira, no, no me hago expectativas tan altas, porque puede ser 20 años, puede ser hasta 50 años. ¿Cómo va a cambiar eso? Uno, que realmente... Parte de lo que se está proponiendo, o mejor dicho, todo lo que se está proponiendo de una sociedad basada en el proyecto Venus, educación basada en, re, eh, economía basada en recursos, le llegue a las mayorías. Y mire, los cambios pueden surgir mucho más rápido de lo que pensemos, pero eso hay que entenderlo. O sea, mucha gente le va a costar, ¿no? Pero yo, yo veo que sí, yo veo que sí hay, que sí hay interés cada vez, ¿no? Eh, pero sí... Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ofrecer algo diferente a lo que ya está. Si ofreces más de lo mismo, vas a ganar más plata, pero la vas a ganar de esta manera. Ahora, no es que las criptomonedas, eh, después saldrá de otra cosa, pero que tiene que ver con dinero. ¿Me explico? No, vamos a pensar un poco más allá. Entonces, eso es parte de la educación relevante que el proyecto Venus está empujando. Pues yo, para mí, eso es fundamental, complementando con otras cosas. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Y las ciudades sostenibles, como comentaba Leonardo, es cierto que hay mucha gente ahora. Eh, mucha gente. Hay muchos eh, proyectos en marcha para ciudades smart cities, ciudades inteligentes. Hay uh -huh. muchas cosas muy buenas. David, tienes el micro un poquito cerca de la nariz y cuando exhalas o cuando dices una P tenemos un poquito de interfer interferencia. Um, estas ciudades pueden tener oh. energía limpia, pueden tener coches eléctricas, pueden tener, lo que sé, un montón de cosas buenas, pero siempre están hechos con la mentalidad de hoy. Entonces, en el sí, cambio de claro. valores, el, el, la tecnología tiene que ir de, de la mano del, del cambio de valores, de lo que creemos es eh, una forma funcional de manejar el mundo, una forma eficiente. Y dejar de atrás estas nociones. Hemos hablado del nacionalismo, que realmente ya tenemos que empezar a deshacernos de ello. Y hay otras creencias que tenemos muy metidos adentro, que hay que empezar a sacar para entender mejor. Y cosas como si tenemos eh, libre albedrío, si, y sobre todo el tema del comportamiento humano, que no es la naturaleza humana. Una vez que la gente empieza a entender el efecto del entorno sobre nuestro comportamiento, pueden entender que un entorno que es saludable, que es eh, que proporciona todo perdón, todo lo que necesitamos, que todos estos cambios cambiará el comportamiento de la gente, ya podemos progresar. Hay que, hay, para mí esto ha sido una de las cosas más fundamentales del tema del, del comportamiento humano. Absolutamente. Bueno, aquí todo el mundo creo se... que ha visto el documental, la lección es nuestra, así que no espero más preguntas sobre ello, pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta. Bien, <risa> ya que nadie, nadie hizo una pregunta, yo voy a hacer. Uh, aquí en Brasil, como en todo el mundo, existe muchos proyectos que, que advogan a, a, a, esas, a esos principios y a esos aspectos que advogan al TVP, ¿no? Y, bien, como la, como, como la tecnología, como los recursos, siendo uh, para todos y la más igualdad y todo eso. Bien, eh, ahora me pregunto. Hay también muchos proyectos por, por el mundo donde se utiliza el nombre de el nombre de economía basada en recursos y sabemos que ese nombre es, esa definición es intrínsecamente relacionada al TVP. ¿o no? uh, yo me gustaría saber sobre eso. <risas> más o menos, la David dijo allí. Bien, uh, me gustaría saber, uh, si me permite, David, la opinión de su sobre eso, sobre um, las otras poetas, las otras personas utilizar la bandera de, de economía más de recursos uh, separada de TVP. Si eso es institucionalmente legal, si eso es uh, bueno, si eso es malo. Porque, bien, para mí es muy importante que la economía basada en recursos, ¿no? sea como sea, sea divulgada, no sea siempre eh, hecha de una manera que haga el nombre de, de, ese, de ese sistema ¿no? algo realmente conocido. Entonces, independientemente de la manera, creo, claro, claro que depende de una organización, ¿no? hay que tener una organización, algo en serio y con. Algo que realmente sea planeado, ¿no? Pero realmente hay muchos proyectos por todo el mundo y bien, me gustaría saber sobre eso con Su, si eso es realmente legal y si, y si es algo intrínseco al TVP, si no puede separar. Ok. No estoy seguro si me preguntaste a mí o a David antes. A no, Su, tú vas a contestar, Su. A Su, Su. Sí, efectivamente, a lo largo de los años han salido como champiñones otros grupos, eh, porque hasta ahora no conozco ninguna organización, pero sí hay un montón de Facebooks que dicen ser EBR, Economía basada en recursos. Y yo creo que están bien intencionados. Pero al haber separado y hecho su propio grupo, muestran en realidad de que no han entendido de lo que va The Venus Project, que hay algo con lo cual no están de acuerdo y quieren hacerlo de su manera. Pero si no han estudiado, si no han aprendido, si no han entendido plenamente que no hay nadie todavía porque estamos todos aprendiendo, realmente no tienen el conocimiento para poder divulgar correctamente The Venus Project. Entonces, si ellos dirigirse la gente hacia The Venus Project sería una cosa, pero dicen ser. Dicen saber mejor cómo hacerlo. Ahora, cuando tú vas a los Facebooks encuentras que la mayoría de los que publican no tiene absolutamente nada que ver con lo que propone The Venus Project. No tienen entendimiento de lo que es el punto de vista mecanicista. Um, el, el, la democracia competente, uh, el, el comportamiento humano a lo mejor tienen alguna idea, pero se olvidan de muchos de, de, detalles. Um, de, de si existe el instinto o si, so, o si reaccionamos, de lo que es realmente ser funcional, la ética funcional. Todo esto no, no saben no, porque no lo han estudiado, entonces no pueden compartirlo. Por lo tanto, están... <risas> ofreciendo un producto muy fallido, muy falla, fallado y en vez de ayudar, confunden a la gente. Entonces, vuelvo a decir, puede que tengan muy buenas intenciones, pero hay una razón detrás que quiere decir que no han entendido lo que es realmente The bienes Project, sobre todo el tema de colaboración, porque si tú realmente quieres ayudar a una organización o un idea, vas a... A la, a, la, a la organización que lo crió. No sé si me explico. Sí, sí, sí, perfectamente. Y bien, David quiere, quiere hablar. Bien, eh, lo que bueno. percibo, entonces, es que, bien, eh, existe sí una involucración de TVP con eh, EBA no con la economía basada en recursos. Son la misma cosa entonces. Me parece, ¿no? Sí, la sí, la organización... por, ¿por, por el comentario. TDP es la organización que creó el, el concepto que otra gente dice: existía el nombre de economía basada en recursos antes. Puede que También. sí. Pero sí. no con la idea que tiene Jack, no como un, diseño, uh -huh. un rediseño de la sociedad holística. Uh -huh. ¿Ok? Y el, econo, la economía basada en recursos es la sociedad, el rediseño de la sociedad para crear un mundo mejor. O sea que es The Venus Project y su proyecto se llama de Economía Basada en Recursos. O sea, son indivisibles. ¿Se dice indivisibles? Indivisibles. indivisibles. Ver, Yo quería agregar... Eh, yo quería agregar, uh -huh. quería complementar eso, ¿no? De que es muy cierto, eh, hay otros grupos por allí, es cierto, pero claro, partiendo del principio, The Venus Project, o en español, el Proyecto Venus, es un proyecto que involucra muchísimas cosas, es algo integral, que tiene muchas partes, no es algo pequeño, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que, es cierto lo que dice su se pierde esa esencia, Claro, Jack en sus lecturas y en sus libros, él comenta que mira, si hay algo mejor, me anoto o que alguien lo proponga. Pero yo en lo personal no he visto algo mejor que eso, porque abarca muchas cosas. Eso sí, debidamente argumentada con el método científico y muchas cosas que habrá que probar también. Pues no, por supuesto, yo no creo que Jack lo haya sabido todo. Pero si deja la puerta abierta, mira, vamos a probar, vamos a experimentar, ¿verdad? En base al, al método científico. No a las opiniones o con, me conviene más o me conviene menos, no. O las emociones, no señor. Aquí entra algo más elevado, que en este caso es la ciencia eso es algo que es muy cierto. O sea, evidentemente, de repente puede ser alguien X personas, para no hablar tanto. Va a ser algo relacionado con la economía basada en recursos, pero de repente no es en el alcance de TVP. ¿Okay? Entonces, eso es importante ver lo grande y todas las partes internas que tiene contra algo pequeño, que no se desprecia, pero es simplemente no es, no, es lo mismo, no es lo mismo. Me gustaría leeros un poquito lo que estudian, los que quieren ser puntos de contacto. Tenemos un curso de 21 semanas en lo cual preparamos a gente que quieren ser un punto de contacto para su país. For the Venus Project. Ya mandé mi info. So, ya get... mandé mi info. Hay que llamar the Venus Project. Roxana hizo una petición que siempre la llamamos the Venus Project porque sí, es como un, un branding. ¿vale? Como Coca-Cola es Coca-Cola, vayas donde vayas. Y esos son algunos Eso es temas de los cuales eh, tratamos en el curso de en el proceso de orientación. Para el Repasamos todo el, el website, casi todo el website, las metas y propuestas, eh, el entorno, si, eh, sistemas de cerramiento eh, total, ciudades en el mar, sistemas urbanas, que esto eh, es también un tema muy interesante. La tecnología y la automatización desde el punto de vista de The Linas Project, no desde el punto de vista de hoy, el método científico y pensamiento crítico, el comportamiento humano, el punto de vista mecanicista, libre albedrío, um, resolución de conflictos, herramientas óptimas, uh, preguntas, participación y uh, presentar uh, un problema, ¿Cómo, cómo presentar un problema la comunicación y colaboración, expectativas, predictabilidad, la democracia eh, competente, incentivo y motivación, la ética funcional y la transición. Ahora, cualquiera de los grupos que dicen ser RR va a ser difícil que, que explican estas cosas porque no tienen estos conocimientos. Entonces ahí subrayo más la importancia de, de colaborar con el Business Project. Sí, es verdad. Y me gustaría uh, hacer una otra, otra pregunta. Que, ya realmente no es posible y hasta dificulta la divulgación de los conceptos que están involucrados a la economía basada de recursos y al TVP, ¿no? Y, bien, me gustaría saber si uh, estos proyectos están debidamente legalizados internacionalmente. Creo que no hay una, un, un impedimento, ¿no? Porque, bien, yo no sé, no, no, escuché, no he escuchado hablar. Pero, bien, hay, hay estos proyectos que utilizan el nombre. Y, bien, ¿existe algún impedimento jurídico, algún impedimento jurídico? Uh, legal que, que hace el proyecto Venus uh, sobre, esas, sobre todos esos proyectos Ay, o como si, han, como si ¿Sí? se hubieran patentado el nombre. Exactamente. Vale, no. Aparentemente quisieron, porque hace unos años vieron el peligro, pero resulta que no puedes patentar una idea. Aparentemente no puedes patentar una oh, idea, tener un ejemplo físico. Sí. Sí, Entonces, sí. hay poco que se puede hacer. Sí. Es una pena. Es, esa conversa, esa charla está siendo grabada, ¿sí? Sí. Sí, sí. Ok. Sí. Claro. Es eso. Fíjate cómo yo lo veo, ¿no? Complementando. Esa eh, eh, o es cierto. Puede ser que alguien en algún momento pretenda, con intenciones nada buenas, apoderarse de lo que. el nombre, vamos a decir que la propuesta del Venus Project es muy grande. Eso es una de las cosas que hay que entender. Es muy grande, trabaja muchas cosas. ahí el micro, David! Mientras... David, el micro. Ay, a ver. ¿Ahora sí? Ay, ¿Ahora ahí. sí? Sí, sí, ahora sí. Vamos a... Probar. Ok. Sí, como decía, el, el proyecto tiene muchas áreas, o sea, muchas etapas, o sea, implica muchas áreas de conocimiento entonces eh, eso no, es, o sea, no, no es algo que se pueda digamos ver en pequeño yo me ha llamado la atención no que evidentemente hay que ir aprendiendo hay que ir estudiando y, y siempre lo que me gustó fue esa visión no que ya tuvo desde algo tan pequeño hasta algo más grande que evidentemente la habrá vivido muchas cosas hay muchas de decepciones, me imagino yo. Muchas decepciones, pero fue que él decidió. Mire, algo está, mejor. está muy ruido ahora. Okay. Muy ruido. Hay, hay mucho ruido otra vez, David. No sé qué pasa. Ahí está, prueba ahí. No, no, un poco alejado. Hello, hello. Ahí, ahí va. Aló, aló, aló. Te escuchamos, pero que viene mucho. <risa> sí, eso es el micrófono. Déjame uh -huh. ver si le puedo bajar la intensidad. Ahí la va. Gente es eso. Vamos a está probar. mejor ahora. Ahora sí. Déjame hablar. No, de repente es porque seguro hablo en un momento muy duro y mete ruido. Ahí sí me oyen. Sí, a ver sí. Sí se oye. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como decía, es un, es un, es grande, ¿no? La propuesta y abarca muchas cosas. Entonces, eso hay que aprenderlo, digamos, de manera escalonada. Pues. Entonces, yo lo que me convenzo es que sí es una, es algo que Jack visualizó luego de sus tantas decepciones, okay, entonces evidentemente de que hay algo mejor, pero para que la gente lo entienda, mira, eso es parte del trabajo y por eso no hay que hacer expectativas cortas. Esto es algo que puede va a ir escalando y un día a la vez. O sea, y hay que evidentemente utilizar las herramientas de este sistema lo mejor posible para avanzar y construir uno mejor. De eso yo estoy convencido. He recibido otro mensaje de 10 minutos, que nos quedan 10 minutos. Como esto quiere decir que hemos hecho dos sesiones de casi 40 minutos cada uno, porque el primero tardamos un poquito en, en empezar. Um, pienso que es bastante para una sesión y os invito a que repetís. Pienso seguir haciendo por lo menos semanalmente reuniones aproximadamente a esta hora uh, hasta que se termina la, el lockdown, el confinamiento. Así que vamos a aprovechar. Um, si tienes alguna petición en especial sobre un tema que os gustaría hablar, tal vez alguno de los que hemos hablado, he mencionado antes, o si tenéis un vídeo de estos cortitos que, que os gusta y que queréis, eh, que queréis eh, hablar sobre ello, entonces, por favor, coméntalo cuando, cuando, pongo, la, cuando pongo el anuncio en el... Me, en el en el Facebook podemos hablar de tal cosa. Mira, este vídeo lo he estado mirando y no lo he podido entender. Y mira, justo ahora que vamos a acabar, entra un amigo nuevo. ¿Qué tal, Pau? Pau, ¿nos escuchas? Ok, Pau tiene dificultades con el audio. Parece ser que siempre tarda un poquito el audio en, en conectarse. Pau, cariño, uh, justo hemos dicho que cuando se termina esta sala, que faltan ocho minutos, um, vamos a cerrar la reunión, pero volveremos la semana que viene con otra. Y me gustaría si puedes estar cuando empezamos. Sería muy bueno conocerte y que nos conozcas un poco. Uh, lo que hemos hablado hasta ahora um, Hemos, eh, lo hemos grabado, así que podrás verlo. Lo, cuando está um, subido a YouTube, lo compartiré. Así que, pero gracias por venir de todas formas. Um, Sue, quería agregar algo, su. Sí. Mira, hay dos videos en YouTube, ya los vi, de repente ya los has visto tú. Hay uno que se llama The Third Industrial Revolution, Uh -huh. Y otro que se llama Billions to Change. Uh -huh. Sí, ¿okay? sí, lo conozco, sí. Uh -huh. Evidentemente no, o sea, hay concordancias con algunas cosas del proyecto Venus, pero son propuestas bastante sólidas, ¿no? Uh -huh. Entonces sería bueno que, pues, bueno, los que no lo han visto, necesito que lo vean, The Third Industrial Revolution. <risa> industrial y Billones para el Cambio. Esa la traducción en español. Okay. Vale, recomendemos que la gente lo vean entonces. Vamos a ver, Pau, si eh, abres el micro, a lo mejor te des, nos puedes saludar. Mueve tu ratón por abajo de la pantalla y verás un icono de micro. Que puedes abrirlo. Vamos a ver, si por lo menos escuchamos tu voz. Se ve que no encuentra el icono o no nos escucha. No sé. Siempre, siempre tenemos algún problema. No hemos encontrado sí. una plataforma ideal. Skype, porque congelan las imágenes y tenemos un audio fatal y se cae la gente. Eh, otros porque hay que pagarlos y somos muy pobres. Otros porque se graban. Las, las reuniones, pero tienes que usar otra herramienta y luego convertir el formato para poder subirlo a YouTube, es engorroso. Así que es complicado. Pau, vamos a ver, yo, le, yo puedo. A ver, Pau, eh, eh, creo que yo he podido abrir, Ay, se ha vuelto a mutar. ¿eh? No me funciona a mí el, el, el abrir el micro. Bueno, por lo menos has estado un ratito con nosotros. Um, resumiendo, entonces, para Pau, que, que llegó un poco tarde. Si para la semana que viene hay algún vídeo o lo que sea que queréis que veamos para, para hablar de ello, por favor, hazlo. Leonardo, como tú estás en Brasil, um, estate atento al Facebook de España, si quieres unirte al Facebook de España. Um, ¿Estás en contacto con la gente de Brasil, con, lo, con el punto de contacto de Brasil, Guilherme? Sí, sí, conozco, sí, Guilherme, eh, incluso es de, de Ciudad, yo estoy de Río, él también. Muy bien. Y, bien. y conozco también a Débora, que Ajá. no sé si va a continuar, no sé si ya, Ajá. no sé si continúes, ¿no? Pero bien, Ajá. conozco a ese. ¿A Lucas? ¿Conoces a Lucas? Ah, Lucas ya, ya escuché hablar, pero no, no, no conversamos. Conversamos más con esas, con esas, con esas dos personas. Ok. Pues saludos de mi parte cuando hablas con ellos otra vez. Que la última vez que hablé sí, con he sí, estaba en la montaña, con Rastas, con no sé qué, está. <risa> <risa> y, ¿Y cómo puedo ver esa, esa grabación? Pues, ¿Va a estar disponible dónde? Yo lo publicaré en todos los Facebooks de habla hispana que tenemos en. Argentina, Uruguay, uh, Venezuela, Costa Rica, Chile, Colombia, España. <risa> si unes al Facebook donde yo pasé el enlace a la segunda parte, pues ahí verás el, el vídeo. Estarán en todos, Perfecto. pero para que estás en uno de los grupos en español, porque ahí es el más actualizado. Um, sí. De hecho necesitamos gente para ayudarnos a uh, moderar los otros, los otros grupos y páginas. Somos muy pocos y hay muchos grupos. Sí, muchas gracias, eh, fue una, un placer conocerlos, mucho y gusto, y bien, aprendí bastante, espero que, que exista otras reuniones para que, que yo pueda participar también más veces. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos que han participado, los que estaban en la primera parte y no podían seguir, y los que estaban aquí en la segunda parte, a Pau también, aunque no le hemos logrado escuchar la voz leonardo que se ha unido desde brasil me encanta me encanta realmente Ajá. somos globales y gracias al internet no tenemos fronteras es una maravilla es verdad hace 10 o 15 años no hubiéramos podido hacer esto es verdad. ¿Eh? cuando empezamos era solamente emails y google groups que era una porquería Pero era maravilloso. <risa> para aquellos tiempos era maravilloso y dentro de 10 años a saber lo que tenemos a lo mejor tendremos hologramas y podemos estar todos aquí reunidos en la mesa. ¿Se imaginan? Sí. Qué divertido. Una realidad virtual completa. Una realidad virtual completa. Sería genial, genial. Me encantaría. Pues nada, nos vemos la semana que viene entonces. Besos y abrazos. Y abrazos, no abrazos. Y abrazos. MR a todos. Chao, chao. Besos, Pili. Mira, también. Chao.